Nosotros que planteamos es un modelo donde cada ciudadano se queda con sus informaciones a nivel local. Las transacciones se autorregulan por el hecho de que son open source, son, son de código abierto. Esto permite que esta moneda puedan ser anónimas, o sea, que no se controlen las personas, pero sí se controlen los flujos. Está descentralizada, está eh, tanto la, la producción de la moneda como el control de la misma. Compartir la actividad financiera sin pasar por los mismos intermediarios. Como ciudadanos de a pie tenemos una corresponsabilidad para que estas cosas no vuelvan a pasar. O sea, si ha pasado lo que ha pasado en este país y en muchos otros, es porque ha habido un fallo evidente de mecanismos, bueno, ausencia de mecanismos de control eh, ciudadano. Crear sistemas democráticos de control sobre la financia para, por un lado, pues, mejorar la economía y la, la posibilidad distribuida de emprender, y por el otro, eh, destruir los sistemas eh, que permiten la corrupción.